ninguno de nosotros deberíamos de estar hoy aquí. Esta magna sala debería estar vacía o acogiendo algún acto académico más propio de la democracia avanzada y de un país desarrollado como es el nuestro. Cada uno de nosotros debería estar ahora mismo centrado en su actividad profesional, trabajando por nuestro país, que hoy más que nunca precisa de gentes honestas y esforzadas, como somos los productores fotovoltaicos. Personas ...que un día decidimos destinar nuestros ahorros familiares, nuestros esfuerzos, nuestras ilusiones... ...a desarrollar la energía del futuro, la solar fotovoltaica. Lo vimos en un boletín, nos lo pedía el Estado y cumplimos de manera ejemplar con nuestro cometido... ...desarrollar y producir energía limpia, sostenible, de futuro. Para ello, como es evidente, fuimos a los bancos a solicitar financiación aportando nuestros propios bienes como garantía. Sin embargo, el destino hizo que estemos aquí y ahora presentando un libro sobre seguridad jurídica en las energías renovables. Esta situación era impensable hace unos años. Para todos los españoles, la seguridad jurídica era, o pensábamos que era, una garantía constitucional incuestionable. Pero ahora la contemplamos, la sufrimos, sometida a retorcimientos grotescos con los que se pueden justificar lo injustificable. Porque en este país se ha creado la seguridad jurídica a la carta, sólida para unos, los grandes, pero volátil para otros, los ciudadanos, los pequeños inversores, los pequeños ahorradores. Los que han recibido con claridad un mensaje. Este sector, el energético, no es para vosotros. Y digo que he querido que el destino nos haya traído hoy aquí, pero realmente no ha sido por nosotros, lo han creído otros personajes, nefastos para nuestra patria. Lo, que, lo han querido aquellos que han marcado este camino infame y aquellos otros que lo han hecho posible, representando supuestamente la voluntad ciudadana, la soberanía popular. Cualquier actividad efectivamente está sometida a riesgos, como repite incesantemente el actual Gobierno. La nuestra también, claro, porque las instalaciones fotovoltaicas requieren una gestión, unos mantenimientos. Están sometidas a contingencias, como pueden ser situaciones climatológicas, adversas, robos, avería… ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Todo esto entraba dentro de las previsiones ...de la inversión... ...que con mucha ilusión... ...se realizó... ...pero lo que jamás llegamos siquiera a imaginar... ...que de haberlo hecho tampoco estaríamos aquí... ...ninguno de nosotros... ...es que... ...primero, importante... ...el regulador iba a cambiarnos las normas... 24 meses... ...de que tuviéramos en marcha nuestras instalaciones... ...y no una ni dos... ...ocho cambios normativos retroactivos... ...de dos gobiernos consecutivos... ...segundo... Nunca imaginábamos que se nos estigmatizara socialmente, que se nos presentara ante la sociedad como los culpables y responsables de todos los males del sistema eléctrico nacional. Tercero, en ningún caso pudimos pensar que nuestro país fuera a liderar el ranking de países demandados por quebrantar la Carta de la Energía. Quizás este es otro aviso para navegantes, en este caso para los inversores extranjeros. Y por último y por supuesto, ni el más paranoico de nosotros hubiera podido sospechar que la justicia nos reprendería por no adivinar cambios normativos retroactivos tan agresivos, pero es que no lo hubiera previsto ni siquiera el regulador, ni el propio ministerio. Sabéis que, las, si habéis leído las recientes sentencias del Tribunal Supremo y en especial la del Tribunal Constitucional, que hasta la jurisprudencia ha tenido que ser adaptada para interpretar que no éramos firmantes de un contrato con el Estado, sino meros partes de un reglamento o de un estatuto que podía ser modificado tantas veces como fuera necesario. Eso es lo que viene a interpretar nuestro alto tribunal, como bien eh, recoge el profesor Tomás de la Cuadra en su capítulo. Gracias a Carlos Carnicer, a Tomás de la Cuadra, José María Baño Íñigo del Guayo, Enrique Domingo, Alejandro Lieva, eh, Johan Christian Pielov, Ana López eh, Rodríguez, Pilar Navarro, Juan Castro Gil, por su apoyo. Gracias, a don Javier Moscoso. Gracias a los autores de este libro por recordar que no debemos ser dóciles frente a las leyes y las decisiones injustas, sino beligerantes frente a los atropellos. Esta ha de ser nuestra actitud, por nosotros, por nuestra sociedad presente y por las futuras generaciones. Muchas gracias a todos nuevamente por su asistencia.